El pasado fin de semana en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en el pabellón Mario Ortega, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se concentraron en actividad masiva denominada Apoyo a la Gestión del Presidente Danilo Medina. Sin embargo, las posiciones encontradas en torno a este acto no se han hecho esperar y es que la ciudadanía asegura se trata de un acto reeleccionista. Cuestionamos a dirigentes que manifestaron. No, no persigue. ...ninguna petición de un movimiento reeleccionista. Este es un acto de la provincia de Duarte... ...se ha manifestado en reconocer... ...la gran obra de gobierno del compañero Danilo Medina. Por eso, los duartistas que estamos concentrados en este lugar... les debo decirte... ...que este es un acto sin precedente ...en la historia política de San Francisco Macorís. Yo que he visitado este lugar centenares de veces... Nunca, pero nunca había visto un aglutinamiento, tanto como el de tanto, que tenemos en este momento. Mildred Sánchez asegura que el acto busca resaltar la gestión, agrega el mandatario debe quedarse en el poder. En este, este propósito es para nosotros resaltar, destacar lo que ha hecho nuestro presidente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 por las obras construidas en la provincia de Duarte. Pese a que la alta dirigencia del PLD asegura no existe división interna en esta organización política, es evidente que los partidarios favorecen una parte a Danilo Medina y otro al expresidente Leonel Fernández. Para NTN reportó Joanny Paulino.